¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cars. Tengo una apertura de 37 máquinas Que no está nada mal Bueno, antes de empezar el vídeo Quiero comentaros algo Y es que he pensado hacer algo Con las gemas que tengo acumuladas Os voy a dejar que lo veáis Voy a quitar mi GP todo de aquí Bueno, como veis Tengo 1133 gemas Entonces he pensado en abrir cuando lleguemos a los 5.000 subs Nada más que máquinas legendarias chicos Con todas las gemas que tengo Me gustaría para empezar que dejaseis un buen like aquí En este vídeo Bueno, que se lo digáis a amigos Que compartáis el vídeo Bueno, que se suscriba a toda la gente que pueda Si no lo estás, suscríbete Porque cuando lleguemos a 5.000 Voy a hacer apertura en máquinas legendarias Hay también otra cosita muy importante chicos ya avisé hace unos días Pero se viene nueva actualización de Navidad Bueno, en la, que la foto que pasé visteis un tren Aquí os dejo el vídeo completo Seguramente salga para el jueves Como siempre hacen A veces en algunos países sale antes En otros después De todas maneras, chicos, no os preocupéis Porque tarde o temprano Lo tendréis en vuestros móviles, celulares, como queréis llamarlos. Bueno, vamos a empezar ya, que se nos hace un poco tarde vamos a abrir la primera máquina que tenemos 37 por abrir. tengo muchas ganas de esta apertura últimamente le estamos dando bien fuerte chicos la primera épica, empezamos fuerte y es el coche energía, lo tengo maximizado, más 5G++ más. seguramente eh, para cuando lleguemos a los 5.000 subs Ojo, otra épica Cuando lleguemos a los 5.000 subs solamente tengan muchas Más gemas, podremos abrir más máquinas O no Depende también de vosotros Si os suscribéis, si no Estamos prácticamente a 100 personitas De llegar Queda nada y menos Vale, el estruendo Que ahora sí que lo tenemos al máximo Nos han dado 40 experiencia Vamos a subir muy pronto de nivel Una común A ver si fuera el swim Ya sabéis que lo necesitamos bueno, Es el coche juguete Maximizado Nos dan una gemita chicos Vamos a hacer repasito como siempre Nos faltan gigantones eh, El swim Por aquí el coche fúnebre Y un carro de guerra chicos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Común? Vamos a ver qué común es. Bueno, el carro de guerra que nos salió el otro día después de mucho tiempo, más 10 de experiencia. Y ya queda menos para subir de nivel al nivel y 82. 82, perdón. Cuidado, cuidado que esta puede ser el carro de guerra. A ver si fuese, por favor. Por favor, por favor. Bueno. Bueno, es el Banshee, coche de prestigio que te dan a nivel 79 del juego Lo conseguimos hace poquito chicos, tenéis el vídeo en el canal para si queréis ver cómo va a estar el coche Que hago una breve reflexión sobre él, dejo que veáis un poquito cómo va A mí lo que es la estética y tal, me encanta como habéis visto A ver, común, maximizada, la gemita Dame siguiente bola, a ver si saliesen legendarias Ay, Esta vez, no pasa como en el anterior vídeo Que pedí legendarias Y cada vez que las pedía, me las daba Ay, Clash of Cast. Vale, el plátano, maximizado también Venga, cualquier cochecito que nos salga enseguida Sin maximizar, subimos de nivel A ver si fuese esta épica Y subimos de nivel, chicos Venga, dámela el dragón, madre mía el dragón. Estoy deseando ya funcionar un coche, no me acuerdo cuál era, porque había que dar 5 dragones. No me paran de salir dragones, chicos. Yo creo que es el coche que más me sale en la. Buah, buah. Buah. Madre mía, no sale apenas, eh. No sale apenas. Apenas sale. Y 10 máquinas. Y todavía no ha salido gran cosita, eh, chicos. Ay, señor, dame algo, venga, Uf. vaya vaya truño de, de apertura, eh. Vaya truño, bueno, pero el otro día empezamos muy bien y acabamos un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal. A ver si esta apertura fuese al revés. Vale, furgoneta de correos, más 10. Y ahora sí que si la próxima sea común, sea el coche que sea, subimos de nivel. 25 máquinas 25 máquinas Morada Cruzo los dedos, chicos Quiero que sea el carro de guerra El carro de guerra Casi, casi Cacahuete, más cinzado. Nada más que me dan ya gemas Nada más que me dan ya gemas Ultra épica, chaval Están saliendo épicas A montones Estruendo, más 5 1160 gemas Para la hucha Mira que tiene que salir Ya una legendaria ¿eh? Va tocando Va tocando que salga una legendaria Bus escolar Maximizado también Lo único que me voy a llevar De esta apertura yo creo que va a ser Subida de nivel Al nivel 82 por, por apagar el móvil volverlo a encender a ver si se resetea un poco Uf. vaya truño vaya mierdolo de apertura otra como ver si salís ya legendaria está siendo esto más raro el insecto Dios de mi vida ¿eh? chicos no hagáis esto en casa cuando os pase algo de esto eh, apagar, el, apagar el móvil No Cerráis aplicación Dentro de 5 minutos Una hora O cuando vosotros queráis Volvéis a abrir máquinas Porque No sale nada Venga me quedan 20 máquinas He abierto 17 Me han salido con suerte Dos o tres que, que no tienen maximizadas Bueno ahora nos dan el coche payaso Más 20 Subida de nivel Ahí está Nivel 82, a ver que nos dan Vale, se mejora el cañón de congelación Nivel 7 5 gemas, un segundo más De tiempo de congelación Que parece que no Pero es mucho tiempo chicos Es mucho tiempo, un segundo más Es lo que hace que lleguemos O no a destruir ese coche Congelado Venga va, común 4 más 4 Maximizado también Madre mía, madre mía, chicos, Madre mía No sale nada Morada, por favor Esta apertura para mí sería muy buena Con solo que me saliese el carro de guerra El carro Pero Dame el carro Madre no me sale carro de guerra en la vida En la vida cómo a ver si os el Swim, el gigantón Algunos de estos que necesitemos También hay coches Que no tenemos, eh, chicos Hay coches por ahí de la última nueva actualización Que podrían salir Pero que no salen No quieren salir No sé por qué no Dale Bien, ya era hora, ¿no? Ya era hora Maldita apertura, chaval A ver qué es bueno, vale, bien. Moto Drive, que no tenemos maximizada, así que perfecto. Nos podría salir incluso otra si queremos. Más 80 de experiencia, chicos. No caerás a Va a sacar otra legendaria, ¿eh? Crash of Cars. A ver, ¿qué es esta común? ¡Oh, nos atraece este el safari! ¡Qué pesado! si nos salís alguna legendaria más, lo tenemos maximizada y luego a luego nos dan opciones hasta de subirte al nivel 83. la otra común, que es otro caravana del señor Mr. White. Más una gema, ya la tenemos maximizada como la mayoría de cosas chicos. Esta es amoradita. Venga, dámela. La ver ya, por favor. Ay, no, la publicidad, chicos La publicidad De los duples Venga, 12 máquinas 12 máquinas Común Común, común, común Mundo de nieve Ya va a pasarlo rápido máquinas. Épica, épica, épica Que nos puede tocar de épica A este quizás Que no tengamos ya el coche energía últimamente No lo teníamos y ahora de repente Sale mucho De verdad, ¿eh? Nada, no, que no salen cositas, ¿eh? A ver No, no, no, no, chicos No sale nada, pero nada, ¿eh? El taxi Yo me lo paré Y ocho máquinas a ver en 8 máquinas Lo que da lugar a que nos salga Uf, Una legendaria chicos 37 máquinas, abro luego 20 Y es que me salen 3 por lo menos Las cosas no las entiendo Que va, que va Le ha dado por sacar máquinas En máquinas, coches Que no tenemos Y es que está de un pesado el juego Hoy Dios de mi vida Y voy abriendo Máquinas, me van dando gemas Parece que el objetivo son las gemas Común Que común es, llave, espero poco Si me saleis al menos el swim O el gigantón Que lo necesito No, ni eso luz si he subido una pasada De gemas en esta apertura Me han dado un montón de gemas Y ahora me van a dar 5 más chicos Ya verás pero bueno, eh, me tengo que dejar más veces. Vale, más 40. No está nada mal. Ya que al menos dejemos todo a punto para subir al próximo nivel en el próximo vídeo, chicos. A ver, está común. Carruaje. Carruaje. Por lo menos que sale la cabaza. Que creo que no la tenemos maximizada. Bueno. Bueno. Bueno, aquí viene Aquí viene No, no viene No viene, no viene, no viene ¿Por qué, tío? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Común. Oh, el Carro de guerra puede ser El nuevo guan Para los que lleváis aquí un tiempo me gustó mucho, estuve durante muchas aperturas esperando que me saliese el quad Y no me salía chicos, una apertura y otra y otra Quería fusionar el, el mini tanque y necesitaba un quad desde mucho tiempo Y nada, no me salía, no me salía, no me salía O al día que salió explotó, explotó el mundo Venga, gracias, Crash of Cars. Bueno, chicos, y hasta aquí esta apertura tan productiva. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars.